Ven. Ven acá. Sube. Mira acá. Sube, sube. Mira allá, allá, allá. Allá, allá. Mira, mira acá. ¡Ay, qué bonito, cachorro! Hasta para abajo. No camines. Sentada. Sentadita. Obedece. ¡Se está cayendo esto! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Lo de siempre. Ok, ya estamos en posición Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Bienvenidos al cringe paranormal O solamente paranormal, dependiendo de ustedes cómo lo vean, creo que ella concuerda con que es cringe Ok fantasmitas, el día de hoy tenemos la parte 3 del el celular maldito De todo lo que tiene este celular misterioso adentro Ok, Recuerden que lo encontramos Y tiene cosas raras aquí Esta es la tercera parte Si no han visto la primera... O la segunda, se los voy a poner una pestañita la primera y hasta el final la segunda parte Para que vayan a revisar pues lo raro que hay en este celular Al parecer la persona que tenía este celular estaba linkeada o bueno, así como relacionada a cosas como de brujería y sectas y Red Rooms y cosas así O sea, así como cosas muy raras Eso en mi mente porque recuerden que es una aplicación que se llama Sarah, Sarah is Missing, ¿Ok? Ahora sí, fantasmitas, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal y ya tengo un canal secundario. Aquí les va a estar apareciendo una pestañita o simplemente me pueden buscar pues, en el buscador de YouTube como Marijo2. Sí, Marijo2, ya saben que yo soy muy, muy buena para los nombres de las cosas. Ahí va a haber contenido con más livianito, contenido un poco más, este, ¿cómo les puedo decir? Pues en tendencia y que la cocina y que cosas así, entonces ahí suscríbanse. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Me pueden seguir por Instagram, Las Chocoaventuras, ahí por las historias de Instagram y que las fotos, Facebook, Twitter y también tengo TikTok, ¿ok? También estoy subiendo mucho contenido por ahí, por si gustan ver contenido extra paranormal, story times y demás ahí se los dejo. Y pues creo que eso es todo. Ahora sí vámonos directo al celular maldito. Chan, chan, chan, chan. Ahí están, ok. Ahora sí. Recuerden que eh, se llama Sara is missing. Ya estamos aquí. Si ¿Sí ven cómo se hace así, chun chun chun. Yo, yo creo que me voy a hacer para acá. Oh, tapando a Choc. Miren, ahora sí Choc se ve súper dark ahí. Ok, ya estamos acá. Vamos a grabar mi pantallita. ¿Cómo se graba aquí? Ya estamos acá. Tenemos que slide to unlock. Ok, no me acuerdo exactamente dónde nos quedamos, pero... A ver, iris. Vamos a hablarle a iris. Oh, está offline, ok, entonces no podemos hablar con Iris Me uh, está hablando mi amigo Irisu Recuerden que él era malo, él fue una de las personas que engañó a la persona del celular O sea, a Sara para que fuera a... Pues sí, como que a engañarle que ella fuera a un lugar y de ahí sus amigos habían desaparecido y demás Este, mató a mi amigo James Aquí podemos ver, miren. Oh, hasta ahí voy a dejar, ¿ok? Porque pues no quiero que me censuren este video. Recuerden que Faith me mandó este audio. Faith es otra amiga de Sara, de la del celular. Miren, escuchen. Ok, o sea, esos dos amigos míos, bueno, esos dos amigos de Sara, Faith... Y James eh, estuvieron involucrados en esto también así como que sin querer Y este Irisu es el malo, ¿ok? Él fue el que mató a mi amigo Y me pone, hola, este soy yo de nuevo, me disculpo por no como presentarme Qué, qué grosero soy Yo le voy a poner, mis opciones son, ¿qué quieres? ¿Quién demonios eres? Y tú maldito enfermo Le voy a poner tu maldito enfermo porque soy muy ruda A ver, dice Yo... O sea, vean Un mensaje está en rojo Y luego la persona me está hablando como si nada Dice Y... Casi murió como por amor Con aparentemente dolor Bla, bla, bla, bla, bla. Luego dice Mi nombre es Irisu, Soy uno de los que, como tú le dices Líderes de la ceremonia de esta noche eh, nos hemos conocido en una noche Esto creo que ya lo vimos En la Vez pasada Porque les recuerdo que, maté a mi, que mató a mi amigo Yo no, él Yo le puse, estás loco, acabas de matar a alguien Y puso, yo matar nunca Yo no cometo algo tan bajo Como el asesinato eh, No como que malinterpretes Mis intenciones Entonces le voy a poner Entonces qué, entonces por qué y pone, como lo dije antes, yo no mato. Ese hombre tenía todo menos pobre. O sea, porque una de, la, de las opciones de yo decir era pobre hombre. Él era como... Ah, le voy a poner, ¿el que hizo? Pues como para que lo mataran, o sea... Tú nunca serás privilegiado, tú nunca serás como... Mm, el elegido como para escuchar esa información, mi joven amigo. Lo que necesitas es ir como más adentro de tu... Como aventura. A ver, recuerden que me habló Iris. Y Iris es como Siri que dice... Todas estas decisiones... Estas opciones... Estas opciones dicen que... ¿Qué? Una demostración uh... O sea, como que No, no le entiendo bien Dice, eres tú Demostrando O sea, como que si me están obligando A hacer este tipo de cosas, o yo lo estoy decidiendo Y yo le puse No ves que me están forzando Y ya no me deja hablar con ella Hush. Ok, vámonos con mi amigo Irisu. Eh, ¿De qué estás hablando? Hmm. Y dice, ¿dónde están mis modales? Te dije mi nombre, pero no lo que hago. Ah, bla, bla, bla, bla. No importa mucho lo que yo hago, lo que es importante es que tú, mi joven amigo, eh, tú tienes la decisión. Y yo estoy aquí para ofrecerte esa decisión. Mis opciones son ¿Por qué debería escucharte? Tú nunca, o sea, nunca le ofreciste nada a James para esa decisión ¿Y qué decisión? Le voy a poner que qué decisión Porque somos aventureros oh. La decisión es simple, pero aún no ¿Aún no qué? Ok, así de que estoy escuchando, ya dime Casi nos acabamos Casi se nos acaba el tiempo Así que aquí está, ya me va a decir la decisión ¿Te unirías a nosotros? ¿Creo que tienes potencial? Es raro de que yo le ofrezca algo así a alguien que no está como iniciado Sí, no, simple mm, Lo puedo poner no ¿Unirse a qué? ¿Y quién eres tú? Le puse ¿A quién o qué? Me estoy como que uniendo Lo vas a averiguar, eh, averiguar pronto Solo tienes que contestar sí o no Aquí luego ponen que sí Todo lo que tengo que decir es sí Ya me mandó otra foto ¿Qué es eso? Y ya me puso Encontrar a Sara A ver, dice Estas dos personas Estas dos mujeres jóvenes A ver Ok, una máscara y dos personas que yo me imagino que una es Sara y dos es mi amiga Faith Dice que tengo que, que escoger entre ellas quién vive para mañana Ay, ¿qué le puedo poner? ¿Cómo escojo? Ven, es Sara o Faith Sus nombres significan nada para ti Sí, pues porque yo no las conozco eh, Di uno de sus nombres Y una de ellas este, va a tener como que su último respiro eh, Bla, bla, bla, bla ¿Qué dices? A ver, ¿qué me está diciendo Iris? ¿Cuáles son mis memos aquí? Ok, que, que salve a Sara Bueno, pues yo le hago caso Vamos a salvar a Sara Ah, oh, se me está acabando la batería. Um, ¿Por qué yo? Pues sí, yo, porque yo nada más encontré un celular perdido. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Es divertido. Nos estamos divirtiendo. Y aparte tú ya estás aquí. ¿Por qué no escoger? Todo en esta vida es una elección. ¡Milly! Aunque te nos unas o no, no hace diferencia. Sí o no, Sara o Fate. Tiene 10 segundos. Sara. Porque me dijo que salvar, a Sara. Tengo miedo. Ah, oh, ya se fue. ¿Y ahora? Nos acaba de mandar una foto. Dos fotos. Ok. Ok. Esa no la voy a abrir. Maybe la voy a tapar. Maybe lo voy a quitar de aquí porque. Dice, tu elección ha sido ok. Y ya me quitaron como que el memo de salvar a Sara. este Bienvenido, niño. Tú eres especial. Eh, ¿Por qué escogiste a Sara? Pero yo escogí a Sara para salvarla, ¿no? Ok, creo que me confundí. le uh, voy a poner que no tuve opción. ¿Que ¿Por qué escogí a Sara? Pues no tuve opción, pero yo me equivoqué. Según yo quería salvar a Sara... Suenas este debilucho Pero no te preocupes Muchos de nosotros empezamos debiluchos Y vamos a encontrar tu fuerza pronto Ok, ya no puedo hablar ¿Ya no puedo hacer nada? Ok ¿Qué hago? Ya no puedo hacer nada ¿Aquí se acabó? Ok, acabo de rehacer toda la conversación para poder salvar a Sara. O sea, la vez pasada dije que salvaba a Sara y fue a quien mató. Entonces ahora voy a hacer al revés. A ver, vamos a grabar para que ustedes vean. A ver qué pasa, ¿verdad? Ok, aquí estamos. Ya, ya, ya. Rápido, rápido. Um... Ya me está diciendo que porque nos cojo el mismo de y la vez pasada ya no me dejaba hacer más o sea ya que se había muerto Sara ya no me dejaba hacer nada entonces quería ver al revés espero no equivocarme esta vez dice ahora sí Ok. y ahora son otras fotos de la vez pasada, no las voy a abrir porque pues así como se ve, ok, qué maníaco está esto, ok, ya salve a Sara, esto ya es diferente, me dice, oh, eh, ¿por, qué, por qué escogiste a Faith y le voy a poner que pues nada de esto tenía sentido al final, o sea de todos modos iba como que a matar a alguien, ¿verdad? Eh, dice, este... Ok, ya me doy unas coordenadas ¿Y ahora? Pues es que ya no me deja hacer nada O sea, esto lo mismo pasaba De que ya me mandó unas coordenadas Pero vean, no me deja mandarle nada O sea, como que ella se acaba de que Ah, okay, ven por ella y ya, ok Ok, fantasmitas, entonces aparentemente este es el final. Si escoges que se mueva a Sara, pues ahí queda así como de que, hmm, qué malo, no salvaste a Sara y tu teléfono se descompone y ya no te dice nada. Y si salvas a Sara, o sea, si decides por la otra chava, pues te dan unas coordenadas como para que la vayas a rescatar y ya, porque de ahí les digo, no, no me deja regresar. O sea, ya no hay más. Y si cierro la aplicación y la vuelvo a abrir, eh, empezamos como que esta parte nada más y ya. Entonces, bueno, creo que ese es el final. Y bueno, fantasmitas, si ¿sí vieron mi ojito un poquito inflamado, todavía lo traigo un poquito inflamado de que les dije que lo traía malito. Pero todo bien. Los quiero mucho, espero que les haya gustado esta tercera y última parte. Si tienen más aplicaciones que quisieran ustedes que yo probara, pues por favor díganme en los comentarios o mándenmelas por DM en Instagram. O atiquétenme en videos que vean de cosas raras en TikTok. Y pues yo lo estoy probando aquí. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye.